La idea que ofrece Internet es precisamente romper barreras mucho más grandes que son la brecha espacial y temporal, es decir, necesitas que la gente dentro de su vida habitual encuentre un hueco para desplazarse a un lugar que haya a lo mejor un encuentro participativo que lo pueda hacer a lo mejor después de trabajar o que tenga tiempo para desplazarse al lugar. Yo vengo del activismo y más concretamente el activismo orientado a la participación digital en mecanismos de, de empoderamiento abajo arriba, usando herramientas digitales para hacer política, básicamente. Entonces hemos estado en diferentes colectivos trabajando a través de un, una asociación que se llama Labodemo, Quiere decir como laboratorio democrático y pues venimos como investigando diferentes estrategias, hemos trabajado con herramientas de diferentes partes del mundo que las hemos intentado aplicar en algunas organizaciones grandes como Podemos, ahora Madrid. Ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid es, se llama el área de Transparencia, y Gobierno Abierto y Participación. Entonces como que hay dos direcciones, por un lado está la Transparencia y por otro lado la Participación. Yo sobre todo tengo más experiencia en la parte de Participación. Eh, pero bueno, la parte de Transparencia es también muy importante y está, está muy relacionada, en el sentido de que, por ejemplo, para todo lo que es toma de decisiones y establecer qué es lo importante ¿no? para un movimiento, para un gobierno, pues si eso se toma en un despacho, esas decisiones o esa, esa manera de priorizar qué es lo que se hace en política, se toma en un despacho, pues evidentemente es mucho menos transparente que si se hace de manera abierta, en, por ejemplo en una web ¿no? donde todo el mundo puede ver lo que todo el mundo prioriza, todo lo que todo el mundo opina e incluso lo que la gente vota más o menos. ¿no? Entonces está muy relacionado, ¿no? todos los procesos participativos también implican transparencia en los procesos de, de acción política y de toma de decisiones. Entonces es muy importante que todos los datos estén abiertos y con visualizaciones muy fáciles para que la gente rápidamente entienda. ¿no? A nivel democrático lo que estamos acostumbrados en nuestra sociedad es que tenemos derecho simplemente a elegir a alguien que luego hará lo que pueda hacer o lo que quiera hacer y que no podemos controlar. Entonces, el hecho de que nuestra intervención eh, sea, pueda ser constante ¿no? a lo largo de un gobierno, sino no solamente para elegir a un delegado, sino para proponer acciones eh, en la ciudad o en, o en el Estado o en, en nuestra organización, el hecho de que podamos proponerlas, es que, que la gente vea lo que proponemos y nos pueda apoyar, y que se pueda transformar y se pueda convertir en acción política sin esperar otros cuatro años, ¿no? a, a ver si hay otro que, lo, que sí que lo hace, ¿no? si realmente podemos intervenir directamente en cualquier momento en, en un gobierno para que se haga lo que un número crítico de ciudadanos quiere, pues yo creo que eso es un, una puerta abierta para una libertad muchísimo mayor que la que existe ahora ¿no? en democracia en un proceso participativo clásico, que tiene unas brechas mucho más fuertes, que es que la gente realmente no tiene tiempo para salirse de su trabajo, dejar de cuidar a su familia, eh, la mayoría de la gente, a no ser que seas activista y te dediques a esto de alguna manera, o estés metido en política, la mayoría de la gente no tiene tiempo para esto. Entonces, precisamente las herramientas digitales permiten que toda esa gente sí que encuentre huecos en sus rutinas para, en determinados momentos, eh, insertarse en el proceso de participación.